vaya mi gente este es el nuevo panorama que tenemos de la basura en el plantel estamos más fregados ahora pues ya llegamos hasta la puerta señores miren miren hemos llegado hasta la puerta este y queremos que por favor por favor suplicarles que nos ayuden porque ya es imposible esta situación señores, miren miren, miren, miren, miren miren cómo estamos ayúdennos por favorcito